Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Nos encontramos en el módulo 3, módulo dedicado a la musculatura abdominal. Y en este tutorial vamos a hablar del ejercicio de retroversión de la pelvis. Vamos a comenzar recordando que el movimiento de retroversión de la pelvis se produce cuando ésta genera un movimiento de traslación en sentido posterior, de forma que produce también cambios en las curvaturas de la columna vertebral, provocando una rectificación o inversión de esa zona. Hay diferentes ejercicios que podemos utilizar para integrar este movimiento. Inicialmente podemos ver un ejercicio en el cual aproximamos las rodillas hacia el toras, de forma que nos va a exigir un movimiento de retroversión de la pelvis y observamos cómo se produce una elevación de toda la pelvis despegando los glúteos del apoyo de la superficie. Ejercicio que como se ha podido ver en algunos estudios es efectivo para el trabajo de la musculatura abdominal. Pero recordaremos que el trabajo de la musculatura abdominal requiere ser efectivo pero también seguro. Y esa es otra cuestión que habrá que analizar en profundidad cuando utilicemos estos ejercicios. Así también hay otros estudios que han valorado cuál es la activación de la musculatura abdominal al realizar la retroversión pélvica en diferentes situaciones. En primer lugar vemos en las imágenes una posición de tendido supino con piernas flexionadas, tenemos los pies apoyados en el suelo, una segunda situación donde apoyamos las piernas en una superficie, en este caso en una silla, y en tercer lugar un ejercicio en el cual colocamos las piernas en el aire sin sujeción alguna. Si observamos la gráfica, vemos que la columna de color grisáceo con las rayas nos indica el nivel de activación de la musculatura abdominal y observamos que cuando mantenemos las piernas en el aire sin ningún tipo de apoyo, se produce un mayor nivel de activación. Otro ejercicio que podemos utilizar para trabajar con la retroversión de la pelvis es adoptar esa posición en la cual colocamos las piernas en una situación vertical y lo que hacemos es desplazar los pies hacia arriba de forma que se separa de forma ligera la zona pélvica de la superficie de apoyo en la cual estamos haciendo el ejercicio. En este trabajo lo que se hizo fue valorar qué nivel de activación genera este ejercicio. Y podemos observar que tenemos marcado en azul como tanto para el músculo oblicuo externo y recto abdominal, se trata de un ejercicio efectivo, pues genera activaciones que están por encima del 40% de la máxima contracción voluntaria. La columna de color blanco y la columna de color negro significan cosas diferentes. La blanca es el movimiento de subida de las piernas y en el momento de bajar las piernas hacia abajo, la fase céntrica del ejercicio, lo representa la columna de color negro vemos que la fase de subida es cuando se genera un mayor nivel de activación. Si continuamos avanzando, podemos hacer el ejercicio en esta máquina que encontramos en muchos centros deportivos. Estamos haciendo una flexión de caderas. Estamos levantando las piernas hacia arriba, pero muy poco, lo cual no integra una retroversión. Ahora, sin embargo, estamos haciendo una subida mayor, aproximando las rodillas hacia el toras y ahí es cuando implicamos ese movimiento de retroversión de la pelvis. Es un ejercicio efectivo, como hemos podido ver. Si no llegamos con las rodillas hasta la zona del toras, lo acercamos a él, el ejercicio no sería efectivo. Ahora, otra cuestión importante será ver posteriormente el tema de la seguridad. En este trabajo de Escamilla y colaboradores, vemos tres ejercicios que implican la retrosión pélvica. A la izquierda del todo, en el suelo, aproximando rodillas hacia toras. En el centro, el mismo ejercicio pero ejecutado en una superficie inclinada. Hemos colocado un banco a 30 grados y se realiza también esa aproximación de rodillas a toras. Y en la derecha tenemos el mismo ejercicio pero ejecutado en una posición vertical pero en una situación suspendida. La persona está colgada de un aparato y mientras mantiene esa posición y observamos el detalle de la mano que está ahí sujetando la zona de la pelvis y raquilumbar para que no se balancee Realiza la subida de las rodillas intentando acercar las alturas. ¿Qué provocan estos ejercicios en cuanto a nivel de activación, activación electromiográfica? Para el resto abdominal, vemos que el ejercicio que se realiza en el banco inclinado genera los mayores niveles de activación, seguidos del ejercicio que se realiza en situación suspendida, siendo el que genera menor activación el que se realiza de aproximación de rodillas alturas manteniendo el apoyo en el suelo. De una forma u otra, todos estos ejercicios alcanzan niveles de activación suficientes para ser efectivos. Ocurre lo mismo con los oblicuos, empezando por el oblicuo externo, vemos que también son efectivos para el mismo, pero cambia la relación de forma que el más efectivo sería el ejercicio que hacemos en situación suspendida, seguido del ejecutado en banco inclinado y finalmente ejecutado en suelo. ¿Y qué ocurre con el otro oblicuo, el interno? Pues podemos ver cómo hay dos ejercicios que generan niveles de activación muy similares. Siempre, como observamos, son los mismos los que generan mayores niveles y el que menos nivel de activación produce es el que se realiza en el suelo. Y en este caso la ejecución de esa retroversión pélvica acercando rodillas a toras, es parecida en cuanto a nivel de activación entre el ejercicio realizado en superficie inclinada y el ejercicio en suspensión. Bien, Son efectivos, es cierto, pero hay una cuestión que decíamos que es necesaria, que hay que valorar, que es la seguridad. En este sentido, recogemos aquí palabras de un artículo de Stuart McGill, donde habla precisamente de la retroversión de la pelvis. Y básicamente lo que está diciendo es que hay muchas personas que cuando plantean ejercicios para el trabajo abdominal o incluso ejercicios para el trabajo de otros grupos musculares, como puede ser para el pectoral mayor en el ejercicio de press de banca, se recomienda realizar una retroversión de la pelvis en la posición inicial. Supuestamente porque eso nos daría un apoyo en la superficie de contacto, sobre todo en la zona lumbar, y generaría un descenso en el nivel de carga. Sin embargo, él plantea que al hacer esa retroversión se produce un aumento de la carga en las fibras del anillo fibroso y en los ligamentos posteriores del arco vertebral. Por tanto, lo que él plantea es que hay que evitar eso porque aumentaría el riesgo del ejercicio y, por tanto, lo que nos dice es que deberíamos mantener una posición neutral con la columna vertebral, ni aumentando la curva lumbar ni reduciendo. Por tanto, una curvatura fisiológica, una curvatura alineada, parecida a la que tenemos en la postura de bipedestación, si en esa posición tenemos una curvatura con un ángulo adecuado. Por tanto, no sería una buena recomendación indicar a una persona que realice una retroversión de la pelvis y mantenga esa posición cuando se realiza un ejercicio donde se van a movilizar cargas, porque todo ello desencadenaría un aumento de las cargas raquídeas y por tanto disminuiría la seguridad del ejercicio. Con todo ello llegamos al final de este tutorial sobre la retroversión de la pelvis dentro del módulo 3 de trabajo de la musculatura abdominal. Seguimos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.